Hola chicas, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Disculpen ese ruido que el vecino salió a cortar el pasto y ya va a sacar la hoja. Bueno, hoy día vamos a hacer estos proyectos. Eh, les voy a enseñar cómo hacer arco con PVC, fácil, económico. También vamos a hacer este árbol de aquí con PVC, tiene luz. Vamos a hacer la palabra joy vamos a hacer esos lollipops que ven acá atrás del venadito me encantaron, tienen luz también estos ELFs son fáciles de hacer eh, lo pueden hacer con... Uh, estos son los... ese trapito de la mapeadora lo cogen y le abren para que quede super en, um, abierto ponen esas bolitas que son para decoración con un palito y lo marran por dentro esto es una cinta decorativa eh, hicimos un con un lacito aquí y un gorro son cosas del dólar económico muy económico y vamos a hacer esta cerca de aquí con flotadores cuando uno va a nadar flotadores sí. y esta de aquí triangulito puse esas cajitas de regalos de decoración y pues sí. si quieres ver cómo hice y qué materiales usé quédate aquí en mi canal no olvides suscribirte darme dedito arriba y coméntame. compártelo si te gustó bye, bye. ok vamos a empezar con pvc de 10 pies Necesitamos dos o la cantidad que quieras tú hacer los arquitos. Yo voy a usar dos porque quiero hacer una decoración ahí. Y vamos a usar estacas. Estas estacas las conseguí en Jondipo, son de plástico, pero no me llamaron la atención porque se me rompían fácilmente. Entonces fui por unas de eh, metal eh, más fácil y también quedan más resistentes. Vamos a cubrir eh, estos arcos con guirnaldas que también las conseguí en Hondipo. 50 pies por 8 dólares. Están mucho más baratas en Hondipo que en Amazon. En, en Amazon están vendiendo en 25 dólares y la guirnalda es dura. No es así suavecita como esta de aquí. Me encantó esta guirnalda y voy a seguir comprando ahí para más proyectos. Vamos a decorar todo el arco, a la, si tú quieres puedes pegar con silicona para que no se te salga Pero yo voy a usar aquí estos plásticos que te voy a dejar acá el nombre Siempre se me olvida Aquí voy a usar dos de estos largos de luces Ahora vamos a hacer el triángulo, el arbolito de triángulo Puedes usar este cono, yo no lo sé porque me quedó muy ancho No me gustó cómo se estaba viendo Vamos a cortar por la mitad el PVC de 10 que sería 5 pies y vamos a pegarlo con cinta. Yo te voy a enseñar cómo eh, pegué cuando estemos haciendo el árbol grande. No el pequeño y aquí mientras estaba poniéndome estoy viendo que está un poco muy tembleque que no está bien seguro que un viento o algo apistante que ponga esta quita se me vaya a virar entonces con la ayuda de mami fuimos a comprar una varilla que es del mismo porte de 10 pies que los pvcs y y vamos a colocar en el centro, pero lamentablemente en el centro tengo el tronco del árbol que hicimos cortar porque me tapaba la casa. Entonces me tocó ponerle un poco más al lado. Acá estoy viniendo con, con mi varilla. Y siempre ten cuidado que la escalera esté bien firme, no te vayas a caer. Y con cuidado vamos a poner las luces. tú quieres puedes poner más luces y que quede un poco más eh, cerrado de todas las luces pero como nosotros vamos a poner aquí un muñequito entonces va a quedar muy bien Ahora empezamos con la palabra joy, que quiere decir alegría. Vamos a usar esos espumitas que uno usa para nadar y que no te hundas, los flotadores. Este alambre que es, se vira y va a ser más fácil que viremos la palabra, la letra J en la colita, la guirnalda y vamos a ir formando letra por letra. Acá vas a ir viendo, voy a ir despacio para que vayas viendo cómo voy a hacer el procedimiento y tengas una idea. Aquí estoy teniendo problemas en meterle el alambre por la puntita que se quedaba ahí metida. Entonces puse un, una cinta y así entró fácilmente. Vamos a poner la, el alambre todo hacia arriba para que quede bien asegurada la cabecita la rayita y con silicona y también con los eh, plastiquitos vamos a asegurarla Con este hilo que es casi transparente vamos a ayudar a hacer la colita de la J. Como les digo es casi transparente que ni se nota que está eso puesto ahí. Entonces sí les eh, recomiendo que usen eso. De esa forma el rabito no va a estarse bajando. Vamos a hacer la, palabra, la letra O. Vamos a unir dos espumas para que quede una O grandecita. Vamos a pegar con cinta para que no se salga, se pégalo bien y también vamos a poner el alambre. We come. la letra j y en la letra y eh, puse un pedacito de guirnalda en todos los filitos para que no se viera así como se está viendo aquí entonces pegué con silicona caliente y ahí quedó cerrado no se ve nada eh, la única que no puse aquí abajo para que porque igual va a estar en el suelo y no se va a ver solo las partes de arriba donde que son más visibles Ayuda de mami, fuimos a poner eh, la palabra joy y pusimos de una forma diagonal que se vea bien bonito. Siempre búscate a alguien que te pueda ayudar, porque como las luces es una sola, entonces se te va a hacer más difícil eh, cuando las vayas a poner las estacas. Lollipops, chupetes, bombones, cuéntame de dónde eres y dime cómo tú llamas a los chupetes. Vamos a hacer el palito que sería de foam con cinta, ya sea de color de tu preferencia, rojo, blanco, verde, el color que tú quieras. Vamos a unir estos dos plastiquitos que los conseguimos en el dólar. Vamos a poner con gorila y silicona para que quede bien resistente a los vientos, tormentas, nevadas, etc. Vamos a hacer un huequito justo en la mitad para que quede bien centrado y por ahí pase el alambre de la luz. Sí, porque vamos a poner luz en nuestros chupetes. Para que cuando sea noche y se prendan todas las luces, ellos también se prendan y queden iluminados. Así que aquí vamos a ir el procedimiento paso a paso y cómo vamos a poner. Una idea, también puedes poner esas luces, pero en realidad no recomiendo porque si vas a poner una estaca larga para que no se te vaya a caer, va a ser muy difícil por las luces que van a estar metidas ahí. Yo te recomiendo mucho, mucho estas luces. Estas las conseguí en Amazon. Me encantaron porque... Tienen su alambre bien delgadito y muy fácil de poner y me encantaron, me encantaron. Son LED, son bien claritas y alumbran bien bonito. Yo como no tengo la herramienta para hacer huecos eh, plásticos o cosas así, estoy usando bien cuidadosamente un clavo y lo estoy calentando para poder hacer hueco pronto me compraré la máquina porque si sí estaba un poco complicado pero bueno hay que usar lo que tenemos y para ahorrar el dinero vamos a meterlo bien despacio para que ninguna luz se nos vaya a dañar o se nos queme Ahora con este plástico que yo ya tenía eh, Muchos de los materiales yo ya tenía Porque me gusta guardar para reusarlos en otros proyectos Este plástico lo conseguí en Amazon Es un plástico que usan para hacer las canastitas de regalo y, o, o poner en flores, cosas así Vamos a forrarle para que se vea eh, como un bombón, como un chupete cuando uno compra, tiene su bolsita. Y vamos a hacerle un lacito para que no esté muy simple. Puedes poner también esos lazos que venden en el dólar. O lo puedes hacer tú mismo. Ahora en el dólar yo me conseguí esos palos de, de barrer. Y les puse por ahí adentro. Último proyecto. Vamos a hacer nuestros fans con luz pues como les dije yo no les recomiendo con la luz eh, que les mostré anteriormente pero como yo ya no tenía más luces de las que en realidad me gustaron me tocó usar estas de aquí No, si puedes conseguir alguna luz que tenga alambre más alambre que luces pues buenísimo pero si no entonces hay que usar lo que hay Entonces como yo ya no tenía más de las otras luces Y tampoco quería gastar ya más dinero Porque mi canal es para ahorrar Vamos a usar aquí las luces Estaba un poquito complicado Pero sí, se pudo Se pudo y sí se pudo Espero les haya gustado todas las ideas que les di. Son ideas baratas y muy fáciles de hacer para decorar tu casa afuera. No olviden suscribirse, regalarme un dedito arriba. Nos vemos la próxima. Bye bye. Side. We gather around the fireplace And no one cares about gas